El martes 4 de diciembre, Corea del Sur realizó la donación en Panamá de una escultura de tamaño real de la Pagoda Dabo para conmemorar los 500 años del descubrimiento del Pacífico y fortalecer la amistad entre los dos países que ya existe desde 1962. La Pagoda Dabo es uno de los principales tesoros nacionales de Corea del Sur y fue construida durante la dinastía Silla. La escultura llamada La Pagoda de la Amistad Corea del Sur, Panamá, se ubicó en la calzada damador de, de la ciudad de Panamá. La forma peculiar y la estructura bien construida de la pagoda Dabo representan las relaciones entre los dos países, dijo el embajador surcoreano Cho Byung-lip, agregando que la escultura expresa la esperanza de desarrollar aún más las relaciones de amistad. La primera dama panameña, Marta Linares de Martinelli, dio sus palabras también. Aunque Corea del Sur está lejos geográficamente, los dos países han mantenido relaciones de amistad durante más de 50 años. La pagoda de amistad se convertirá en un símbolo que hará que las relaciones bilaterales sean más abundantes, dijo la primera dama en la ceremonia. Cabe mencionar que esta pagoda será el legado recordatorio de las relaciones bilaterales y en sus alrededores tendrá un jardín para que el sitio sea un lugar de esparcimiento y símbolo de fraternidad entre las dos naciones. <웃음> 여기까지 여기까지 전부 오세요. 이쪽으로 오세요 오세요 오세요 아 뺏었는데 안주시고 네 오시죠, 이쪽으로 더 오세요 자 오세요 이쪽으로 여기까지 네 여기까지 오십시오 네 이쪽으로 오세요 이쪽으로 오세요 아 초집하면요 Después de juntar hasta tres, elevaremos la pagoda. Uno, dos, tres. Quedan sin dana,